Chicos, chicas, intento número 999.991. De volver a intentar grabar este episodio porque siempre sale algo mal. Pero no se preocupen, chicos. Ahora no. Ahora, acabo de entender la lógica del inglés. No tiene sentido. Y simplemente vamos a meter drenadoras, ya Marte. Bueno, este, mientras tanto les voy a decir que... Que lo que les he querido decir desde hace rato Es que en realidad No sean este, Desde que intento los líquidos ¿verdad? Ok Que normalmente Quería contarles de mi historia con Pokémon X Porque en realidad yo empecé a jugar Yo quería empezar a jugar en Pokémon X Y no empecé así, empecé con Pokémon Espada Sí suena chiste, pero es anécdota Y... Cuando intenté empezar con Pokémon X, siempre salía algo mal Por ejemplo, cuando mi mamá, la primera vez que intenté que se lo pedí a mi mamá, todo iba saliendo bien Hasta que mamá me dijo que ya no, este, mejor que esto y así Y yo le dije que estaba bien, bueno, no, en realidad me lo tomé mal <risa> Este, Pero en realidad, este, poco después ya lo tomé bien, ya le dije que no había problema de ahí pasó otra segunda oportunidad para tener una Nintendo 2DS y yo le dije que sí la quería y me dijo que bueno, y entonces se hacía esto y al final me dijo que ya no, que para la otra. Y yo de ok. <risa> bueno ya después de eso pasó mucho tiempo y por fin conseguí mi 2DS XL, que fue porque me enfermé muy feo, casi me muero. <risa> Pero yo quería un juego y Pokémon X ya llevaba mucho tiempo fuera Ya en realidad ya llevo un buen rato. Y pues entonces costaba 500 pesos, no manches. Entonces lo compramos, ya tenía Pokémon X. Por una semana me dediqué a Pokémon X, me lo terminé por cierto. Estaba para el güey que no me quiso ayudar para poder evolucionar a mi Abra. <ríe> tenía un cadáver. Y me lo pasé con cadáver, al final ya tuve la casa, pero bueno. Ya a tiempo. De, fue la primera. Es la primera vez, por así decirlo, que usé un Alakazam en mi equipo de una aventura. Por así decirlo. Y es el único Pokémon, más, además de Gengar, que he usado que se intercambia para poder llegar a su máxima forma. Es neto. Bueno, entonces ya pasó mucho tiempo. Ya conseguí mi Pokémon X. Y yo tenía planeado un equipo que al final no cumplí para nada. Mi equipo era ninja Charizard, Lucario, Silvian y Raichu. Cada uno tenía un inconveniente para mí para poder capturarlo llamado... Uno no sabía dónde estaban los Pokémon. Y bueno, sí sabía dónde estaban tres de ellos. Y... La segunda que no me dejó tener ese equipo fue... Que no quería usar a Charizard Entonces mi equipo terminó siendo otro totalmente distinto Que ni siquiera es un Eevee Porque no sabía dónde se capturaba Ya de ahí busqué Ya ahí me dijeron que era ahí Y les dije ¿Qué tal si me sale un Pokémon de ruta? Me salió y se volvió un espion Ni siquiera un Silvio Nunca he usado Silvian en una aventura Ok Ella no nos da nada Más que nada Pero la que sigue ¿Cuánto que nos da una mega piedra. Ok, entonces, al final, el equipo que usé era otro totalmente distinto. Se me olvidó cambiar de Pokémon. Voy a tirar entrenadores, Vamos vamos, vamos con suerte, creo, porque... Si no lo matas, ¿no? No te matan, ¿no? Pero... Ok, solamente necesito aguantar este. Meter drenadoras. Ok, mil temblores. Drenadoras. Voy a tener que usar dos opciones en Gloom ahora. Sí, voy a tener que. Ok, va. Gloom, aguantame un mil temblores, por favor. Ok. Confía en Gloom que lo va a lograr, ¿eh? Mil temblores, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Lo aguantas, Gloom? ¿Lo aguanta, Gloom? ¿No hace crítico? No hace crítico, en efecto, no hace crítico. No, ni el pedo lo aguanta. Usamos una poción, porque no se me hace más que... Se me hace suficiente usar una poción ahora. ¿Y cuántos pepes tiene mil temblores, Dios mío santo? Ok, sí, ya, ya, ya con esto tenemos que sobrevivir uno solo, o sea... Uno solo, más, y ya, ahí. ¿Lo aguantas? ¿Lo aguantas? Claro que sí. Ok, ya. Ya, basta de Terrakens. Ok, entonces yo al final terminé teniendo un equipo que no tenía nada que ver. Siendo que usé... Sí usé a Granilla y a Lucario, pero Lucario no lo conseguí. Como dije, lo conseguí de una manera totalmente distinta. <risa> Hagan de cuenta que, aprend que sé dónde capturar Riolus y yo quería iniciarlo desde un principio y entonces tuvo un Riolu al cual evolucioné oh, les dije les dije ya vieron y de ahí se volvió uno de los Pokémon más fuertes que he tenido en todas las veces que he jugado y siendo de las pocas veces que he usado un Riolu en mi equipo lo he usado sí okay junglo No, como que también sabe usar bola neblina. No. Me confía mucho, ¿verdad? Bueno, no, ya sin problemas. Este, agarré ya. Pues ya, o sea, ya perdí el Pokémon. Lo bueno es que no lo estoy haciendo por vidas. Menos que me odie. No, no lo estoy haciendo por vida. Ahora es cura de rock and roll. <risa> rock and roll a da miedo, eh. Ojo, por poco me mata. <risa> <risa> ya lo tiré dos veces, cámara. <risa> Ser peor, eh. No creo que me gane. Oh, ¡Qué lido. Ocho minutos. Ocho minutos me tardé para llegar hasta aquí. Es neta, nunca me había tardado tanto. Por... <risa> ok, ya vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Pero vamos a curar ya de una vez, vamos. Vamos a curar, vamos a dejar a Gloom. No voy a usar a otro Pokémon ahora. Vamos a... ¡Grey! ¡No, ¿Por qué te moriste? ¡No! Vamos a porque que ya. Ah, ya, por fin. ¿Saben cuánto tiempo llevo intentándome acordar? ¿Cuál era la naturaleza que sube el ataque y baja la, el ataque especial? Llevo un buen rato. rayos, cámara? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Ok, ya Ya, va, va, vámonos ya A ver, voy a poner... a. Ah, ok, Brexit ya está de primeros, ok, mejor okay okay Ok Vamos a hacer una miel, vamos a capturar, y de ahí vamos con el combate doble que sí es necesario. Y de ahí ya vamos por el siguiente, ok, vamos por el siguiente Pokémon. Ajá, ah, ah, ah. Me baja la velocidad, cosa que no es problema. Haz crítico, por favor. Hyrule Damage, entonces está bien. Braxton ha subido al nivel 31. Y ahora Trapinch al 31. Aaron. Vamos con Print Bloop Oigan, dije que iba a hacer una pregunta cada capítulo, es cierto. Si lo soy sincero, se me olvidó. Mm. Sí, sí, sí. Ya atrás, ya atrás. Ah, no, ¿verdad? Este, vamos con Trapinch. Les voy a explicar que acabo de, de, de. Estoy pensando. Porque el mil temblores no te deja escapar. Tú lo pediste. Okay. Así que. La única forma de escapar sería si tuviéramos un Pokémon. Okay. Ahí no empieza. Así que vamos a buscar la miel. Usamos. La primera horda que podemos capturar. Ok, un Alakazam <risa> Sí, o sea, ser terravoltaje de... Ok. Uy, claro, o sea. no, no, creo que voy a hacer más daño a todos Y no voy a hacer nada Le voy a hacer más daño a, Mai, a Mime junior y a la Kazam A frostlas no le va a hacer casi nada a Clang y a Nospas tampoco Así que mejor es ida y vuelta directamente por Mime junior Y nos tiramos a uno Uy, Aguaro, quieres que te capture, ¿verdad? Ida y vuelta Ok, matamos a Man Jr. cosa que es bueno. Cambiamos y pasamos por por Z o Braids en... Ok, nos pasa esfuerzo. Tenemos que tirar ese No ya. Así que adiós. No, no, No Reflejo. Magnitud 9. Cambio de color. Ah, Clank tiene cambio de color Ah, ok, ok usted usted dije que la Alakazam tenía cambio de color Y dije, no me digas eso, por favor Pistola agua a Clank Porque ya es súper eficaz Crítico Uy, me que el equipo Sí lo veo, eh y Tengo 99 porque, o bueno, Susan, no me... Pistola gracias por curarme O sea, sí Magnitud 6 Ey, no le bajes tanto a la casa Porque es aquí, quiero capturar aquí Onda vuelta, le pega a todos No, vamos a tirar tirarse las fruslas. entonces Primple puse a Onda vueltia y ahí nos vemos Crítico, ok Vamos a tirar una de jajas La de jajas como se le dice Ahora, sigue absorbiendo agua. Ojalá tenga un ataque psíquico. Si tiene un ataque psíquico, ya lo hicimos, ¿eh? ¿sí? Por ejemplo, porque bola... No, no iba a ser tan fácil. ¡No! Por favor, a la casa, captúrate. Ok. Ni en polvo lo mata, tóxico ok es muy muy arriesgado a la larga pero ok me sigue recuperando vida por lo tanto ya no hay problemas ok Pokébola, tiramos si te capturas vamos que Ok, reflejo, como siempre, ok, ojalá y no falle la, la, la, la estrategia, son estrategias arriesgadas, sí lo son, y son muy arriesgadas, en el próximo muere no creo, eh. En el próximo, el próximo se queda en amarillo, ¿eh? No, do, dio dos botes, ¿eh? Acuaro, pero ya falló. Ok. okay. El próximo Acuaro lo va a dejar en rojo. <risa> ok, me la jugué demasiado ahí. Okay, ok, ok, ok, ok. O sea, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A la casa, al equipo. Claro que yes. A ver, vamos a checarlo. Ascuas, pistola, agua, reflejo. Acuar, ok. Tiene algo que se llama. Tengo todos los ataques débiles, especiales de. No, no. Modelo Don eh Está buena Ok no Ferro set contra un trapping No le va a bajar mucho Ok Braxen Braxen si tuviera lanzallamas Sería una bestia O sea, Sería brutal esta cosa. Break sense de verdad, se si tuviera... Ok, mil flechas, eso no me gusta. ¿eh? No pega por esta, pero no me gusta. Mm, le meto los uños. Okay. Si Breaksence tuviera lanzallamas, sería una bestia. O sea, literal, bestia, bestia. Pikachu, no me gusta que haya Pokémon Select. <risa> Lo mismo Trapinch, si tuviera este terremoto, otra bestia igual. A la máquina. Psíquico. Cannon. Trapinch es Canon, entonces no le va a hacer mucho daño. La defensa especial se va para el piso. Listo, ok Ya tenemos. Ahorita vamos bien. Vamos todavía vamos a capturar en la. Vamos directo al centro Pokémon. Vamos al centro Pokémon y vamos a. Vaya, dilo. Me querías dar otra vaya, dilo. Dilo ya. <ríe> ¿Han escuchado esa canción de Estabas tan bonita? ¿Qué te pasó? Ok Ya, eso era todo mi, mi diálogo Muchas gracias, ok Vamos a apurarnos porque ya en realidad ya quiero capturar a ese Extra Pokémon, el sexto Pokémon de nuestro equipo Que se va a venir Y en el próximo episodio lo vamos a tener leveleado a nivel 999 aunque okay, no <risa> Voy a levelear a nivel 32 No Buena, ok No <risa> Ya es un chiste decir eso Más que algo que de verdad sea Pues algo más tipo Patada de salto, la mete Rayos Psíquico, mete otra, otra patada de salto Por favor, por favor, otra patada de salto Pero falla No, no falló, no falló, ay Dios Y no me, no le bajó la Ourigon Z se muere de una patada de salto, eh. A la casa, pues está muy bajo de nivel. Breakzen oh, Breakzen tiene todas las opciones. la es. Imagen. Qué buena hora para cambiar. Rayo Aurora. Ahora el nivel 32 a 3 niveles de evolucionar a la casa mal 13, que ya está evolucionando el máximo, que... Uh, uh, uh, uh, uh. Ok. Ok. La vez pasada que lo pasé, estuvo imposible. Ok, voy a atacar directamente al... Ida y de vuelta. Y tú directamente así, a uh, esta cosa. no atrapinch, no atrapinch, no atrap ¡Ay no! Atrap <ríe> ¿Un igual con Cometa Draco? <ríe> Me quebré emocionalmente. <ríe> ¿Por qué un igual tiene Cometa Draco? <ríe> Vamos ya. Garro hombría Para que se te quite lo imbécil, ¿eh? Qué vaya tienes, ¿qué qué? Ay no, no, no, no, no otro cometa Draco, ¿qué? No, ¿por qué? Uy, porque ese tiene respondón, ay, ¡qué asco! Tiene respondón, no tiene, ay, no me confundí por poco y pierdo por culpa de DC, fallo, ¿saben? Por favor, haz un crítico tú. No, no, no, si igual se volvió un problema de la nada, no manches. Un por... Sigual. Pistola agua, hazle crítico, ¿eh? Más te vale hacerle crítico. ¿Por qué no le hiciste crítico? Ok. Rayo Aurora, Escadril. Pistola agua, Escadril. Ok, ya los dos están contra Escadril. No, breaking, no, por favor, Brexit. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí, es neta? ¿Y yo por qué no cambio? ¿Por qué estoy tan güey a la máquina? Bueno, todavía tengo por ahí y ya la casan. Pero nada más tengo por ahí y ya la casan. A ver. Aquí vamos a acabar el episodio con esta miel Usamos Salón, ahora Helioptile ¡Luz! ¡No! ¡Lutz! <ríe> ¡Güey! ¡Lutz, el regreso! ¡Lutz, regresó a nosotros! ¡Nos extrañó! <ríe> ¡Sí! ¡Luzri! ¿Qué electrobus puede ser un electric Y puede ser mejor. No me importa. No me importa. Hoja mágica. Ay, güey, ay, güey. No me hizo daño. Tiene. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Restos, ¿verdad? No importa. No importa. Literal. No me importa porta, pistola agua al mesprit No Di sí, No creí que eso pasara verdad Mi felicidad para volver a verlo es, es increíble la verdad La verdad yo, yo dije no no puede ser ya, ya perdí al inicial ya no lo voy a recuperar. Y miren quién llegó. Mm -hmm. Salte, Lactabus Basura. Chicos, el regreso más esperado por toda América Latina. Hace eh, más de Chespirito, claro, ¿no? Usamos una Pokébola y vamos directamente por ese Luz Rey. que nos dice: oh, Un, dos, tres, cuatro. Claro que yes, no, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene con ello, Rey. Oh. Lutzri tiene colmillo rayo! No, no, no, no, no, no, no. Y como dice la canción, un... No, de verdad no me hagas esto. Gracias. Voy a capturarlo ahora mismo porque... Como dice la canción, uno, dos, tres, cuatro. <risa> Un próximo episodio, vamos a estar leveleados a nivel 30. ¡Weeey! ¿Por qué no había capturado así? Vamos a ver a Luzrey. Vamos a verlo. Vamos. Regresó Luzrey. Tenaza, hoja mágica, colmilla y rizo defensa. Sube la defensa si sufre algún problema de estado. Se baja el ataque. No, no me digas que se baja el ataque. Sí, se baja el ataque, chica. Pero tiene. Pero tiene colmillo rayo, tiene hoja mágica, tiene tinaza, tiene su buena habilidad especial, igual da la cazada. Son dos muy buenas capturas. Trapinch y en tal vez los perdimos. Pero seguimos teniendo nuestro equipo. Así que chicos, para el próximo episodio vamos a estar en el nivel 36 cinco. los voy a dejar con la evolución de nuestro querido Primplop. Así que chicos, espero que les haya gustado y espero verlos en el próximo episodio. Adiós.